Canciones de amor para ti Canciones románticas para ti Canciones de dulce sabor para ti desde el corazón para ti. Tus besos profundos, claro que los echo de menos, son tan profundos e imperiosos que a veces pueden ahogar de menosos. Siempre he estado atento, pero no tú, algunas veces, Siempre te he tenido en mente, pero nunca tú, casualmente. Canciones de amor para ti, canciones románticas para ti, canciones de dulce sabor para ti, canciones desde el corazón para ti. Y esto podría durar para siempre. Pero solo digo, podría, no hay otra cosa. Una simple enfermedad lo cambia todo. Y si es una epidemia, muere de otro modo. Y me arrodillo a veces ante mis canciones. Mi mente se ve desbordada de repente. Pretendo enamorarte con ellas simplemente. Pero a veces las canciones son solo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 Casualmente, canciones de amor para ti, canciones románticas para ti, canciones dulces de sabor para ti, canciones de dulce sabor para ti.